Muy buenas señoras y señores a la segunda edición de los premios Delta. Yo soy Delta Ray y hoy seré vuestro anfitrión. Bueno, y todos los domingos en realidad. Hoy es un día especial. El año pasado decidí hacer una especie de entrega de premios a mis juegos favoritos. Un vídeo que volvería a hacer cada año. Y ya ha llegado el momento de la segunda edición. Bueno, para ser justos debería haberlo hecho hace un mes, pero se me olvidó, así que ahora los premios Delta serán cada tercer domingo de agosto. Bueno, ¿en qué consisten exactamente los premios Delta? Bueno, no es gran cosa en realidad, se trata de un top en el que enumeraré mis juegos favoritos de todos los tiempos y por qué ocupan ese lugar en orden del décimo puesto al primero y con menciones honoríficas entre el segundo y el primer puesto. Este top se somete a tres reglas básicas. Primero, deben de estar en alguna consola de Nintendo, ya que este es un canal de Nintendo, no importa si son juegos first, second o third party. Segundo, debo haberlo jugado y específicamente debo haber jugado a su versión de consola de Nintendo. Por ejemplo, To The Moon es uno de mis juegos favoritos y desde el último top ha sido lanzado para Switch, pero no he jugado a la versión de Switch, por lo que no entraría en este top. Y tercero, que me someto a mi opinión personal, no juzgo la calidad de cada juego ni digo cuáles son los mejores, solamente menciono los que más me gustan a mí, fin, cada uno tendrá una opinión distinta y tan respetable como la mía. También quiero dejar claro que no son juegos que hayan tenido que salir a la venta este año. Por supuesto, al ser la segunda edición, habrá algún que otro cambio respecto al año pasado. Por ejemplo, si un juego que apareció el año pasado repite también este año, aparecerá su puesto que ocupó en el año pasado para poder comparar. Y al hablar de dicho juego, me centraré más en por qué ha subido, bajado o se ha mantenido en este puesto. Eso es todo. Este año ha habido movimientos en la lista, tanto juegos nuevos como juegos que ya figuraban pero que han cambiado de puesto. De hecho, solo uno de los puestos se ha mantenido igual. Pero bueno, creo que ya me estoy enrollando demasiado, así que va siendo hora de empezar con la lista. En el puesto número 10 entra Gris, un juego indie realizado por un estudio español. Ya he hablado de mi experiencia con este juego en otro vídeo, así que no me extenderé demasiado, pero sí que tengo que decir que es una auténtica obra de arte. La forma en la que yo escribo este título es como un poema jugable. El nivel de detalle es increíble y todo tiene un simbolismo oculto. No es un triple A y es algo que se nota, por lo que tampoco es un juego para todo el mundo. Pero yo lo he disfrutado como nadie. Si os interesa saber más acerca de mi experiencia con el juego, os dejo la tarjetita por aquí. En el puesto número 9 tenemos a Pokémon Plata Soul Silver. Este juego de Pokémon ha bajado ni más ni menos que dos puestos. Ha sido sobre todo por las nuevas inclusiones en el top y bueno, si doy más explicaciones, spoileré el próximo puesto. Pero aún sigue siendo uno de mis juegos favoritos y sin duda es el juego de Pokémon que más me gusta a día de hoy. Lo que lo ha hecho mantenerse en la lista, se mire por donde se mire, es el Pokémon más completo, con hasta cerca de 500 Pokémon, dos regiones y 16 gimnasios, y todo en un cartuchito de Nintendo DS. Ahí es nada. Creedme que me ha dolido mucho, mucho quitar del top a Pokémon Esmeralda. En el octavo puesto, Super Mario 64, que sube un puesto. Y este es un caso curioso, pues no ha jugado Super Mario 64 en todo el año. Pero al hacer la lista he pensado que este juego me trae mejores recuerdos y en general me gusta bastante más que Soul Silver, Lo que lo ha llevado a subir en el ranking. Sigue siendo de mis Mario favoritos sin duda alguna y cada cierto tiempo me gusta volver a rememorar esos días. Super Mario 64 es uno de esos juegos que tengo que recitar de vez en cuando y que representa mi infancia. Imposible que no esté en esta lista. En el top 7 está Kid Icarus Uprising. Este juego ha bajado dos puestos con respecto al año pasado. Y es que, si bien es un juego que me sigue gustando mucho y del que tengo buenos recuerdos, también es un juego al que no he jugado nada en el último año y las nuevas incorporaciones en la lista han propiciado su descenso. Sin embargo Uprising es de lo mejorcito de 3DS, de hecho para mí es el mejor de esta consola, siendo el único que se mantiene en la lista. Y yo al menos le he dedicado muchísimo tiempo tanto al modo historia como al online, os lo recomiendo muchísimo. Esto quizás sea una sorpresa para muchos de vosotros, pero en el sexto puesto tengo a The Legend of Zelda Breath of the Wild. No me malentendáis, es un gran juego, muy bueno, por algo está en esta lista, al fin y al cabo es de mis juegos favoritos. Es uno de los juegos a los que más horas le he echado en Switch, creo que es el tercero de hecho, buscando los santuarios y realizando las misiones secundarias, aunque no estoy tan loco como para buscar todas las semillas Korok. Incluso es bastante interesante explorar el mundo ya, sin hacer nada más. Y es que el mundo es enorme y siempre descubrirás algo nuevo. De hecho, cuando estaba grabando imágenes para el vídeo sobre el Joy-Con Drift, encontré un sitio en el que nunca había estado. Pero... el juego se llama Zelda. Y como Zelda, pues no parece un Zelda. Es importante innovar y el nuevo sistema me ha gustado mucho, pero no es lo que yo tengo en mente cuando pienso en un Zelda, por eso lo he puesto tan abajo en el ranking. No es mi Zelda favorito, ese honor corresponde al siguiente puesto, lo que me ha llevado a poner a Breath of the Wild en el sexto puesto. Entramos ya en el top 5, lo más de lo más, los puestos más importantes. Y como ya he dicho, el quinto puesto pertenece a otro Zelda, Twilight Princess. Este juego ha bajado un puesto, pero no es por nada importante. Solamente un nuevo juego ha entrado en la lista y considero que este tenía que estar por encima. Aún así, ha sido una decisión bastante difícil de tomar, pero creo que es la correcta. ¿Y por qué Twilight Princess es mi celda favorito? Bueno, creo que es un juego mucho más adulto que muchos otros de la saga. No todos, pero sí que muchos de ellos. Que lo utiliza gran parte del que posiblemente es el mapa de Zelda más memorable de todos, añadiendo nuevas áreas y haciendo que las reutilizadas sean completamente nuevas. El mundo es enorme y precioso, los personajes memorables, la música preciosa, las mazmorras ingeniosas, los objetos bastante originales y el control un punto medio entre el de Skyward Sword y el tradicional. Algo que sienta bastante bien. Para mí el Zelda más cercano a la perfección. En el cuarto puesto tenemos al juego más reciente de la lista, Animal Crossing New Horizons. Bueno, el año pasado en la lista entró New Leaf y como ya he dicho antes, pienso que este lo supera en prácticamente todos los aspectos. Eso lo dije a las dos semanas de empezar a jugar y cerca de tres meses después sigo pensándolo. Por tanto, ya no veo necesario tener a New Leaf en la lista, pero no solo eso, es que este los ha superado en el ranking. New Leaf quedó en sexto lugar. Como os digo, aún no llevo ni 3 meses jugando y ya está cerca de superar a iUltimate como el juego al que más horas le he dedicado en Switch. Y llevo más de un año jugando a iUltimate, tiene mucho mérito. Y que me gusta mucho este juego, creo que se nota. El canal ha pasado de tener 0 vídeos dedicados a Animal Crossing a tener 3 con un cuarto programado para dentro de un año. Creo que no necesito decir nada más, pero si queréis saber más sobre mi experiencia os dejo una tarjetita por aquí. Entramos ya en el Podium. El bronce y tercer puesto va para Super Smash Bros. Ultimate. Me ha dolido muchísimo, no sabéis cuánto, pero ha bajado un puesto. Y es que, aunque el juego ha añadido nuevos personajes y escenarios desde el año pasado, y ha añadido parches para mejorar la experiencia, no he jugado tanto este año como el anterior. Eso sumado a algo que comentaré en el próximo puesto, me ha llevado a tomar esta decisión. Aún así, sigo amando este juego, Perfecto para partidas cortas, largas o si simplemente te aburres. Sigue siendo un juego completamente indispensable si tienes una Switch y si estoy jugando menos es simplemente porque mi tiempo libre si lo dedico a cuidar a mi isla de Animal Crossing y poco más. No porque me haya cansado de jugar a Smash. Desde luego, Smash es un juego al que siempre, siempre voy a acabar volviendo. La plata. Y por tanto, segundo puesto es para Hollow Knight. Lo de este juego solo se puede explicar con una palabra, impresionante. Ha subido un puesto quitándole la plata a Ultimate y cada vez tengo más claro que es uno de mis juegos favoritos, no solo juegos de Nintendo, sino en general. El primer puesto es un rival muy duro, ya lo veréis, y esa es la única razón que tengo para no darle el oro a Hollow Knight. Este año no solo he vuelto a rejugar toda la historia, sino que también he vuelto a intentar completar el cuarto y quinto panteón consiguiendo terminar el cuarto pero quedándome muy cerca con el quinto. Pocos juegos consiguen la sensación que este juego me da, es un juego exigente y si no tienes buena orientación es posible que te frustres al buscar el camino a seguir, pero es un juego justo, incluso el quinto panteón que consiste en luchar contra todos los jefes del juego uno tras otro y la mayoría de ellos o directamente todos ellos son versiones mejoradas del original. Tampoco se siente injusto. Al jugar e intentar completar todos los panteones, me he dado cuenta que realmente Hollow Knight se merece el segundo puesto. Hacedme caso, jugar a Hollow Knight. jugar a Hollow Knight. jugar a Hollow Knight. Y a ver si sale a la venta ya Silkson porque tengo unas ganas tremendas. Antes del primer puesto, vamos a ver qué juegos se han quedado a las puertas de entrar en el ranking. Ha llegado el momento de ver las menciones honoríficas, los que se han quedado muy muy muy cerquita. Y el primer puesto, el oro, el juego número uno es, de forma indiscutible, Super Mario Galaxy 1 y 2, este juego se mantiene en el primer puesto por segundo año consecutivo, pero es que este juego sigue evocando en mí una nostalgia impresionante, no veo cómo este juego puede ser superado por ningún otro sinceramente, por eso mismo el primer y el segundo juego ocupan el primer puesto porque de estar separados, sin duda, alguno de los dos entrarían en el podio y sería injusto para los demás juegos. Como el año pasado tengo que decir que este juego es para mí la perfección absoluta. Gran banda sonora, historia original al menos para ser un Mario, mecánicas también originales, gráficos que se han conservado muy bien para ser del año 2007 y 2010 respectivamente, niveles divertidos y un largo etcétera. Es que solamente leer algo de Mario Galaxy o escuchar, o cualquier cosa me llena de nostalgia y hace que me invadan las ganas de volver a jugar tengo que decir, eso sí que la secuela me parece ligeramente peor que el primero por el simple hecho de que es menos original y añade poca cosa con respecto al original, pero si sí se parece al primero es como poco de 9.5 sobre 10 espero que acaben siendo porteados a Switch como se rumorea porque de ser así os aseguro que me los volveré a comprar antes de acabar con el vídeo, vamos a hacer un pequeño repaso. El top queda en este orden. Gris, Pokémon Plata, Soul Silver, Super Mario 64, Kidical sub Rising, Breath of the Wild, Twilight Princess, Animal Crossing New Horizons, Super Smash Bros. Ultimate, Hollow Knight y Super Mario Galaxy 1 y 2. Como habréis notado, hay un claro dominio de juegos de Switch, ocupando hasta 5 de los 10 puestos del ranking. No hay ninguna razón clara para esto, simplemente son los que más me gustan a mí ahora mismo, aunque quizás también haya tenido que ver que la época de Switch esté coincidiendo más con mi época más gamer, por así decirlo. Cuando he sido más maduro y he sabido interpretar mejor algunos detalles, así como ver más allá de lo que se ve a simple vista. Al fin y al cabo, cuando más jugaba la Wii, todavía era un niño de entre 10 y 16 años. También es cierto que algunos de los juegos de Switch de esta lista son versiones que considero superiores a juegos anteriores como por ejemplo Ultimate o New Horizons, por lo que no tiene sentido que ponga juegos anteriores si los considero peores. Por cierto, aprovecho para pediros que me recomendéis juegos que consideréis que deban estar en esta lista. Tengo pensado probar Xenoblade Chronicles en cuanto tenga dinero para comprarlo porque he oído cosas muy buenas del juego, pero estoy abierto a cualquier recomendación. En cuanto a este vídeo, pues ya no tengo nada que añadir. Yo voy a dejar el vídeo por aquí, así que recordad suscribiros si os ha gustado el vídeo, dejar un like, darle a la campanita, compartirlo, etc. Cualquier ayuda será eternamente agradecida, os lo digo en serio. Muchas gracias y nos vemos.